Amigos y amigas, este jueves los invito para que se pongan en sintonía con el espacio de Managua con Amor, disponible en Spotify, en Podcasting, YouTube y todas las grandes plataformas de Podcasting. Solo tiene que escribir en Google de Managua con Amor, en mayúscula, y oirá un espacio donde vamos a hablar de tradición y de gastronomía nicaragüense, tradición y gastronomía. Este jueves de Managua con amor. Les saluda su amigo Wilmer López.